Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sean sus geografías y latitudes. Eh, estoy aquí un poco con esta voz colectiva que somos en el grupo de trabajo, cuerpos, territorios y resistencias. Lo ideal sería que estemos todos y todas hablando, pero es algo impráctico. Entonces voy a contarles lo que salió un poco de la evaluación que hicimos para prepararnos en la renovación. Lo más importante que queremos decir, eh, y aquí en esta voz colectiva, es... La formación del grupo de trabajo es la formación de redes desde personas que están en territorios, en comunidades y en luchas de base. Es decir, gente que está poniendo la cuerpa en los diferentes territorios indígenas o afro que atraviesan toda yala, América Latina, América Latina. Y este trabajo desde los territorios le da una, um, un tinte a, esta, a este grupo de trabajo que le permite partir de las necesidades de esos movimientos, luchas de resistencia y de reexistencia. ¿Cuáles son los aspectos más importantes para estas luchas de las que somos parte? Y en muchos casos, las personas que somos del GTE, también son o bien afrodescendientes, o bien indígenas, o bien mujeres y hombres y otroas de territorios, de territorios diversos. Los aspectos principales que abordamos fueron la cuestión de la autonomía, la autonomía en su amplio sentido integral, antisistémico, antirracial y antipatriarcal. Otro elemento que fue muy importante fue el trabajo con cine, autonomías y resistencias desde los territorios que es lo que nos están enseñando los cines indígenas las comunicaciones ellos les llaman eh, medios de comunicación propia y las resistencias que toman en sus manos su auto representación para caminarla como parte de la autonomía un aspecto más y quizás con el que quiero cerrar fue la posibilidad de articularnos con otros grupos de trabajo y construir una red que nos permita fortalecer el trabajo teórico, político, epistémico, eh, ético. Y en particular, cuando digo teórico, me refiero a esto que hemos llamado desde los diferentes territorios, teorías encarnadas. Es decir, los compañeros y las compañeras indígenas, afro y populares con los que trabajamos no son objetos de estudio, son sujetos históricos construyendo su propia historia y junto nosotros, nosotras, con ellos, con ellas y con elloas, abriendo la posibilidad de los otros mundos posibles aquí y ahora.